Esto es el Cali, esto es el Cali. no, oh, no. Viva el flow, hey, el flow, hey. El estudio, hey. El Habitamos a las personas que se han ido, que no pueden regresar. Dejaron aquí muchos hijos. Pero escucha lo que digo de Venezuela. Personas que se fueron ya no pueden regresar Algo que es muy loco, algo que puede llegar más atrás Escucha, ya yo quiero volver donde yo estaba eh, Esto va como granada o como balada Pero lo que escuchaba eh, Ya quiero volver a donde yo estaba Porque yo quiero, eh, es que quiero regresar Algo que se puede rebalar Algo que se tú le puedes decir algo mucho más allá I'm